¿Qué dice la muchachada? El día de hoy, y como ya viste en la descripción del video, te traigo la última versión del WhatsApp estilo iPhone. Y algo que quiero aclarar es que muchas veces vamos a encontrar videos que te dicen que tienen la última versión del WhatsApp estilo iPhone, pero lo que muy pocos te comentan es que en verdad hay dos versiones, y una es la versión MB de WhatsApp, y la otra es la versión What IOS. Así que a partir de ahora te voy a indicar la versión que te estoy trayendo a qué tipo de desarrollador corresponde. Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática. Soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Y ahora te comento algo muy novedoso que tal vez no sepas. Puedes tener ambas versiones de WhatsApp estilo iPhone. El WhatsApp What y también el MB WhatsApp en un mismo equipo. Y a ambas puedes activar aplicaciones duales. Por ejemplo, el dual del MB WhatsApp con una cuenta con un número que nunca uso. También, por ejemplo, el WhatsApp What con el número telefónico que siempre uso. También vamos a ver, por ejemplo, el MB WhatsApp normal. Aunque en esta, esta cuenta es mi número normal, solamente que como activé el mismo número ya sale duplicado. Si tienes cuatro números diferentes, puedes tener cuatro WhatsApp diferentes en tu mismo equipo. Y con aplicaciones paralelas puedes tener hasta 8 o 16 WhatsApp diferentes.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 Quiénes te están bloqueando y quiénes te están desbloqueando, mi querido Rufiancito. Como ves, aquí te va a indicar quién te bloqueó y te desbloqueó, y además te va a indicar a qué hora. Ideal para gente tóxica como tú, mi querido patán. Dentro del enlace que te dejo en el primer comentario, vamos a encontrar mi página, donde te voy a dejar primero aquí una ayuda textual de lo mismo que te estoy explicando en el video, pero más abajo vamos a encontrar aquí este botón para descargar WhatsApp estilo iPhone for what? y también la versión MB WhatsApp. Ambas son la última actualización de estas dos versiones de WhatsApp estilo iPhone. De hecho hace 5 días hice la actualización de MB WhatsApp y ahora nos toca la del estilo iPhone. Algo que también podrás ver en mi página es que te traigo muchos temas personalizados según lo que tú me vas pidiendo. Aunque te soy sincero, no he realizado más temas porque estas dos últimas versiones de cada desarrollador son versiones beta y funcionan muy bien. Excepto que no está cargando bien cualquier tema personalizado. Pero no te preocupes, apenas esto se actualice, igual te voy a indicar en un próximo video. De momento esta es la versión más actualizada y con nuevas funciones mi querido patán. Entonces lo descargas aquí directamente del Mediafire. Bueno, yo no lo haré porque ya lo había hecho anteriormente. Ah, pero lo primero que vamos a hacer para tener esta versión, y si es la primera vez que vas a instalar el WhatsApp estilo iPhone en tu celular, lo primero que debemos hacer es crear una copia en tu dispositivo. Para eso entramos a nuestro WhatsApp normal, todo aburridón, y vamos a la parte superior a los tres puntitos. Aquí escogemos las opciones de ajustes y luego nos dirigimos a chats. Y dentro de chats vamos a bajar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 Y ahora ejecutamos la APK que habías descargado, la vamos a instalar y obviamente que va a ser analizada por la Play Protect. Este proceso puede demorar un poquito dependiendo de tu celular, obviamente. Y una vez que termina la instalación, que es muy similar a la instalación del WhatsApp normal, vamos a ver que empiece el análisis. Y una vez que termina, el mismo Play Protect nos va a indicar que es una aplicación segura. Y ahora sí, vamos a abrir nuestro WhatsApp estilo iPhone.